Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, seis y un minuto de la tarde, hora central de Europa. Saludos cordiales de Paco Estrada, quien les habla y quien está encantado de compartir con todos ustedes esta última jornada de esta experiencia virtual de Open Expo en este año 2020. Open Expo Virtual Experience, que hoy recibe pues una nueva visita a estas horas de la tarde, para comentarnos y para mostrarnos una de las ponencias interesantes de esta tarde en esta sala Ibexa. Aquí les habla Paco Estrada, comunicador especializado en tecnologías libres y abiertas. Está encantadísimo de que Open Expo haya podido realizar esta experiencia, a pesar de no poder vernos en persona como en otras ocasiones, pues nos vemos virtualmente y ello hace que muchísimas personas desde Ecuador, hemos visto en el chat, Colombia, Brasil, México, pues estén también pudiendo acompañarnos. Perdemos una pequeña parte del contacto físico, pero ganamos otra mucha parte de poder interactuar. Con con diferentes partes del mundo. Y ahora vamos a recibir a Jesús Cuesta, a quien yo quisiese eh, invitar ya a estar con nosotros en el escenario. Jesús Cuesta es Specialist Lead en Deloitte y arquitecto en el departamento Cloud. Es el líder en la comunidad de... Tenemos con esa mano, en la comunidad de Hackathon Lovers y es colaborador en diferentes comunidades de mitad. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Oh, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo. Hayamos ese Hackathon Lovers en, en tu, camisa, en tu sí, camiseta. Es la, la dices, única no. camiseta que tengo, la tengo que cuidar bastante. <risa> Pues eh, nos vas a hablar eh, de gestionando equipos distribuidos eh, internacionales en época en la que nos ha tocado, en la del sí. coronavirus. Así que, pues, todo tuyo. El escenario es tuyo, la presentación es tuya, ya puedes compartir pantalla cuando tú quieras. Y nosotros encantadísimos de recibir esta interesante ponencia que nos tienes preparada. Adelante, Jesús. Muchísimas gracias por querer compartir tu conocimiento con nosotros. Bueno, eso como conocimiento. Más bien creo que hoy voy a compartir experiencias, anécdotas de todos los proyectos he Estado a nivel internacional. Actualmente estoy para unos proyectos para Alemania y otros para España. Y anteriormente he estado para Rusia, estuve un año y pico viviendo en Inglaterra, proyectos para Marruecos, Latinoamérica y alguno puntual para Estados Unidos. Entonces, ¿Y, eso ha sido... te, ¿Y eso te parece poco compartir? Bueno, hay muchas, muchas cosas positivas y, y experiencias complicadas. Bueno, las experiencias. De, de las experiencias complicadas se aprende muchísimas veces más que de las experiencias positivas, porque nos las pasamos así como, como muy felices, ¿no? Las, las, las positivas las, las interiorizamos, pero las negativas las procesamos con, todavía está con, con, con más ahínco e intentamos, sobre todo los que queremos tener un carácter optimista y queremos luchar hacia adelante, las interiorizamos como para superarlas y para, y, y, y para seguir más adelante. A veces, a veces no sé si ti te pasa, a mí me aportan muchísimo. Sí, sí, es más... No, no, no las quisiera, no las quisiera, ¿no? Sobre todo porque luego me dedico a pensar en qué tenía que haber hecho en esta situación y cómo podía haberlo hecho un poquito mejor para sobre, muchas veces sobrevivir o, o superar ese reto, ese reto con las personas, que a menudo es, son, son más complicadas solucionar que el propio proyecto a nivel técnico. Efectivamente, las, las personas que son muy importantes. Siempre hablamos de transformación digital, que eso llevamos hablando siglos y últimamente se está hablando muchísimo de que la transformación digital ya no son solo las herramientas, que hay muchas, cada vez mejores. Tú nos vas a comentar de algunas de ellas, sino que la transformación digital está aquí dentro, en el coco de las personas. Sí, Así sí. Que, que, que eso también es importante. Jesús, no te rompo más tiempo, todo tuyo. Adelante. Sin problema, pues como íbamos hablando y como ha presentado nuestro compañero... A ver, bueno, soy Jesús Cuesta. Actualmente trabajo en Deloitte. Puede ser que la conozcáis, una de las Big Four más importantes en el departamento Club. Pero sobre todo he trabajado con tecnología JavaScript, web, movilidad y cosas de Club con otras plataformas. Y además de colaborar con OpenExpo, todo lo que puedo dar, habitualmente, también he dado charlas en. De Javascript, JSD, de Agilidad, de React, de cosas de marketing. todo un poquito de diferentes tecnologías y me gusta siempre el intentar compartir lo que sé y aprender del resto y ponerme a prueba. Sobre todo un sábado a las siete de la tarde con el calor que está haciendo. Vamos a hacer una charla que es un poquito más amena, contando experiencias y casos reales de los cuales estoy viviendo o he vivido anteriormente y el cómo en algunos casos he sobrevivido, en otros lo he conseguido solucionar y he conseguido que el equipo o fuese más adelante. Cuando estamos hablando de gestionar equipo, parece que estamos hablando de nuestro equipo, una filosofía un poquito más antigua que diríamos que es como soy el project manager o soy un jefe de proyecto antiguo y santa. Y eso es algo equivocado en el mundo que nos estamos moviendo hoy en día. Posiblemente alguno de vosotros estéis metidos en un proceso de transformación digital en alguno de los clientes donde estoy o si trabajáis en una empresa directamente, o ya estáis trabajando en formato digital. Donde lo que vamos a ver es que el equipo es autoorganizado. Eso significa que vamos a tener que sacar un proyecto adelante y nosotros vamos a ser, el de, si estamos dentro del propio equipo, los que vamos a tener que organizarnos para decidir las estimaciones de tiempo, si hay que sacar más trabajo, si esta tarea es muy complicada, pero, aquellos que hayan estudiado un poquito de Scrum, pero no va a haber un jefe de atrás que nos va a despedir. Nosotros se supone que tenemos que autogestionar todo, que vamos a ver hasta qué punto es cierto o es un mundo utópico y se, suele, y se suele cumplir. Porque es lo que decimos, es nuestro equipo, es nuestro control, sobre todo para los perfiles más senior, que puede ser que seáis los arquitectos del proyecto o seáis el que el Scrum el Scrum Master, o si es un Project Manager reconvertido y os hayan puesto responsable para que ese proyecto, ese cliente se haga adelante. Vamos a sentirlo muchas veces como nuestro y realmente no es tan así. Y es lo que os comentaba, podemos encontrarnos, también es cierto, y yo trabajo en la consultora, ahora mismo, muy importante, con una forma de trabajar y, y a menudo trabajo en varios proyectos a la vez. Entonces, me puedo, nos podemos encontrar en un proyecto cerrado. Esto significa que es un proyecto de, con un periodo determinado donde el equipo va a trabajar y a minuto vas a tener un responsable con un látigo o con un guante de suela, si, si tenemos suerte, que va a procurar que el proyecto salga adelante y va a estar con un ojo encima para que todo vaya bien con el cliente y que saquemos el trabajo. O puede ser que sea un proyecto con Scrum. De estos de que trabajamos con sprints no está, no está el alcance cerrado y el equipo se va autoorganizando para entregar con un Scrum Master, con un productor. O puede ser que estemos alejados, eh, soltados ahí en un cliente aparte, o que seamos internos de, de algún departamento, de algún cliente, de algún banco, aseguradora, y estemos continuamente trabajando y nos vayan pasando trabajo, o de soporte, o de cualquier cosa, pero que estemos trabajando dentro. Con lo cual, posiblemente tengamos un responsable del departamento que será el que gestione el cómo nos vaya a ir. ¿Vale? Entonces, viendo el gestionar. Los equipos distribuidos internacionales, que veremos un poquito más adelante, vemos que es importante primero definir qué tipo de proyecto es para poder gestionar o ayudar a esa gestión que el proyecto vaya bien. La otra parte importante es qué posición ocupamos. Cuando estamos hablando que estamos gestionando el equipo, estamos dando por hecho que vamos a ser o el arquitecto que lleva el equipo para definirlo todo. O vamos a ser un Scrum Master que vamos a estar facilitando el equipo para que lleve algo en cauce. O vamos a ser el account manager que lleva la cuenta de ese cliente y vamos a supervisar que todo vaya adelante. O vamos a ser un jefe de proyecto. Vale, estamos hablando de que para gestionar y que el equipo vaya bien, es una posición de poder, ya sea informal, sea formal. En muchos de los casos va a ser formal. Pero, claro, para que un equipo distribuido vaya bien, no solamente es importante la persona que mande ahí, hablando mal dicho, sino que es cualquier posición, cualquier posición es importante. Si eres junior, si eres medio, si eres senior, y dirás, vale, puede ser que sea importante, pero siempre el responsable va a tener mayor repercusión. Es como se suele decir, en una pirámide, si la parte de arriba está podrida, el resto acaba goteando y se acaba pudriendo. Pero sí que es cierto que aunque seamos el más junior o la más junior del equipo, si tenemos un comportamiento inadecuado, puede ser que hundamos el equipo. Un ejemplo de ello os puedo comentar hace, hace unos años con pues, un compañero que había en el equipo que claro, teníamos trabajo Imaginad, podéis entrar a la hora que queráis, pero os tenéis que quedar luego más tiempo. Pues esta persona siempre llegaba media hora, una hora más tarde que el resto, pero luego se iba a la misma hora que el resto. Eso significa que el primero que se fuese, esta persona recogía y se iba. Claro, ¿qué, qué empezó a provocar esto? Que el resto de compañeros se dio cuenta el resto de compañeros empezó a llegar más tarde y a irse antes. Entonces, si nosotros predicamos o somos una posición más pequeñita, aquí como el Chavo del 8, aquellos que han visto esta serie, y no lo hacemos adecuadamente, podemos, tener una, podemos provocar una repercusión negativa en el resto del equipo. Sobre todo, si no hay un jefe o un líder informal, que es lo que hablaríamos, una persona más senior, que no tiene una posición de poder, pero que suele tirar más del equipo por de de determinadas razones, no nos ayuda, no corrige no eso, el equipo puede llegar a hundirse. Ese es el problema cuando hablamos de equipos autoorganizados, que a veces es un poco un tópico, porque puede ser que el equipo vaya muy bien y que bien somos autoorganizados, crecemos muy bien, o puede ser que se cree un equipo venenoso y problemático, que no bueno, salga de trabajo, o que haya mal ambiente, o que sea, pues, muchas cosas que pueden ocurrir. Es uno de los problemas que puede pasar también en un equipo autoorganizado. Vale. Y eso significaría que el equipo podría acabar en, en un maldito caos. Aquí vemos de esta secuencia de, la, de, de esta película. Imaginaros que este es el Scrum Master y el resto de gente peleándose y discutiendo, escaqueándose del trabajo para no entregar nada. Entonces, vamos a ver las diferentes opciones que podríamos tener y realidades para intentar solucionar todo esto. Y es donde entramos en gestionando equipos distribuidos internacionales en, la e en época del coronavirus. Tenía varias temáticas, normalmente suelo dar charlas técnicas y en algunos casos de gestión. Dado el coronavirus que estamos viendo y, y alguna posible recaída que pueda haber, me ha parecido interesante hablar de este tema. Pero claro, es una expresión bastante, con bastantes palabras y es donde vamos a ver, porque lo importante es el verbo que es el gestionando. Y dentro de esta parte vamos a ver que es gestionando equipos distribuidos internacionales con coronavirus. Vamos a tener cuatro apartados que vamos a ver en la media hora que nos queda, las partes más importantes y qué retos nos vamos a encontrar y algunos casos de cómo los hemos, cómo los he solucionado en este caso o en algunos casos no he llegado a solucionarlo y he dicho, mira, aquí hay que o echar a gente o hacer una reestructuración de ciertas personas complicadas para que el equipo vaya adelante. Lo primero que vamos a ver son los equipos, que yo considero que es la parte más importante, sobre todo si en algún caso lleváis, llegáis a trabajar con varios equipos en paralelo. En mi caso, en, pues, ya hace ya bastantes años, no suelo estar solo en un proyecto. Estoy a lo mejor un 50% en un proyecto con el equipo trabajando, desarrollando, definiendo arquitecturas, pero luego superviso dos o tres equipos. Eso significa que si no tienes equipos eh, que se autogestionen y que sean responsables, es imposible llevar los equipos. No puedes estar encima de la gente. Tienes que confiar en ellos y poder trabajar en ellos. Entonces, vamos a ver qué es lo que buscamos en estos equipos Vamos a ver cómo analizar para ver la situación y qué tips podríamos tener en cuenta. Porque cuando buscamos, vale, ¿qué buscamos en el equipo? Al final, ese santo grial que queremos buscar es, primero, es que sea un equipo. ¿Cómo que sea un equipo? Si estoy trabajando en un equipo, somos cuatro personas, es que somos un equipo. Y no es del todo cierto. A menudo cuando una consultora o una empresa eh, consigue un proyecto, a veces pones las personas juntas que se conocen y trabajan. Y si han trabajado anteriormente será un equipo. Pero lo que suele pasar habitualmente es, o uno, envías a, a dos o tres personas a tal cliente para que trabaje. O lo selecciona y trabajan con el cliente despreocupados. O dos, tienes un nuevo proyecto con una importante empresa y vale, necesito a alguien que sepa de RIA, que sepa de Spring Boot, un Scrum Master y coges a personas sueltas y las pones juntas. Que vayan a trabajar juntas no significan que sea un equipo porque a menudo, claro, los vas a juntar, vas a tener gente de egos. Yo es que soy un crack. Yo es que no me gusta trabajar en equipo. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que me hizo mucha gracia hace unos meses. Me pusieron con unas personas a trabajar y se me acerca uno y me dice: ¿Has tenido mucha suerte que te haya tocado conmigo? Y yo ¿Cómo? Y dice sí, porque soy un crack y soy buenísimo. Digo, ajá. No, esa persona no conocía ni quién era yo, ni lo que sabía, ni qué conocimientos pero ya daba por hecho que sabía mucho más que yo y mucho más que el resto del equipo. Entonces, nos vamos a encontrar esa situación de, oh, soy la leche, mi equipo es la leche, o hemos cogido los mejores y somos un equipo. Pero la realidad es que va a ser una cosa así, un montón de gente diversa, heterogénea, en algunos casos, si tenemos suerte, de diferentes países, diferentes culturas, y va, vamos a tener que hacer una Macedonia con todos nosotros para sacar lo mejor. Y lo mejor para el proyecto y lo mejor para el equipo, que disfrutemos, que estemos motivados y que además todo salga muy bien y con ideas creativas. Y es donde entramos, no nos vamos, no voy, no voy a querer profundizar mucho en los procesos de equipos, qué es un equipo, cómo llegar, pero tener en cuenta el que cuando formemos, cuando juntemos a estas personas e intentemos crear un equipo, vamos a pasar por diferentes etapas. Y las primeras, lo más probable es que no sean bonitas, sobre todo cuando tratemos con personas algo complicadas que puede que puedes surgir. Y es donde entramos en, si lo podéis ver aquí, que es formación, tormenta, la mayor parte de las veces suelo estar entre la tormenta y la normativa, que es el que cuando surgen los primeros conflictos, ya sea por egos, ya sea por personas que no están acostumbradas a trabajar en el equipo, por desconocimiento de tecnología, por diferencia de valores, entran conflictos o por posiciones de poder, porque uno cree que se haya más que el otro. Entonces, ahí va a haber una especie de pulso donde la gente se va a ir, tomando, va a ir tomándose la temperatura y va a ir cuajando. Aquí es donde si tenemos un master porque trabajamos con Scrap, o si tenemos un responsable del equipo, tiene que supervisar para que esto vaya cuajando bien. Sería como en una clase. Si os recordáis en el colegio que a veces la profesora cogía y juntaba al al estudioso que le hacía en la vida imposible con la persona que le estaba haciendo la puñeta y los juntaba para que se llevasen en pie no, va, lo ideal va a ser tener una persona externa que supervise esto lo ideal sería que no pero donde hay personas siempre puede haber conflictos y es donde vemos donde se normaliza donde podemos tener retrospectivas o dinámicas para hacer equipo hasta que llega un momento donde el equipo se motiva, actúa y trabaja y va sacando lo mejor, lo mejor de sí. Hasta que al final el proyecto termina, dado un periodo de tiempo, y se comienza otro. Teniendo esto en cuenta, el, cuando formamos el equipo, como hemos comentado, aquí pongo el ejemplo de Scrum, el equipo no va a dar lo mejor de sí en los primeros días. Va a, hacer, va a ser necesario semanas, meses, que vayan mejorando continuamente, que es... No me gusta la palabra retrospectiva a menudo porque aunque sea una dinámica dentro del scam muy positiva, lo cierto es que a menudo acaba siendo un echar porquería en nosotros. Yo he llegado a estar en equipos, sobre todo cuando el equipo es conflictivo, donde la gente usa esa dinámica para echar porquería uno de los otros. Prefiero una dinámica de mejora continua, donde, vale, vamos a ver dónde estamos y qué mejorar. No vamos a buscar culpables, vamos a intentar mejorar lo que tenemos más que sea apalear, apalear a mí. Y con mucho trabajo en el equipo puede ser que lleguemos a un momento en que continuemos el santo guía. En este caso es una parodia con, con esto del tema del coronavirus. Vale, ya tenemos el equipo, hemos estado trabajando con ellos, pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos con todo este trabajo del equipo y el poder que sean productivos? Que es otra cosa que no hemos comentado, que siempre muchas empresas contratan a personas ¿O ofrecen a personas individualmente? Cuando lidiar a menudo sería que te ofreciesen equipos, squads. Si trabajáis con tribus si trabajáis con de estas metodologías escaladas. Y cuando hablamos, a lo que buscamos es, buscamos al final, la empresa tiene el objetivo de sacar más dinero y sacar el producto con gente junior y ahorrando costes, pero nosotros lo que queremos es que haya buen ambiente, que estemos motivados y, a menudo, por lo menos en mi caso, que sea algo innovador, algo que, que suponga un reto, por lo menos, si es el mismo proyecto ABC, posiblemente te crea una herramienta para automatizarlo, pero que algo que me suponga un reto y que diga, pa, vamos a ver, o ya sea por equipo o ya sea por, por producto. Entonces, claro, viendo esos objetivos que busca tanto la empresa, tanto el cliente, tanto como nosotros a nivel individual o como grupo, hemos de tomar unas, diferen unas diferentes medidas. Una vez terminado que buscamos, viendo estos tres puntos, vamos a ver qué vamos a tener que analizar para conseguir esos hitos, dentro cuando trabajamos con un equipo. Hay cuatro puntos, los que he querido destacar más, hay más que tendríamos que tener en cuenta, y uno sería la cultura de cliente y organización, además de la empresa. A menudo, cuando entremos a trabajar en, en un banco, en una aseguradora, en un medio de comunicación, esa empresa va a tener una cultura y una forma de trabajar. Eso significa que va a repercutir en el equipo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que tu forma de gestionar o trabajar en el equipo se va a ver condicionada. Yo he estado en algunos clientes donde, mira, el caso más fuerte hace 4 o 5 años, con un equipo muy bajo que al final acaba, acabamos formando, a la semana de estar ahí se pusieron a insultarme, yo no conocía a nadie, conocía solo a uno, que era uno de los responsables de arquitectura, y yo entraba con él. Y fuimos a ver a los 7, 8 los, con los cuales nos íbamos a unir para trabajar. Pues, lo que pasó es que en un ambiente duro de competitividad, ¿por qué? Porque lo que se vendía es que nosotros estábamos en una, en una escala por encima y ellos por debajo. Con lo cual, no nos veían como un equipo, nos veían como un enemigo. Fue muy complicado, meses, continuas luchas para intentar cambiar, cambiarlo. Porque cuando tú intentes cambiar la cultura de ese equipo, si en el cliente, o ese, esa empresa tiene esa forma de ser, es muy complicado. Vas a tener que intentar crear un microclima y abstraerte del resto, pero es muy difícil de organización. Luego entra en tu cultura de empresa en el caso de que estés trabajando con una consultora. Yo en el caso de la siguiente, el ambiente es muy bajo me diréis, jaja, ja, claro, sí, sí. No, en serio, pero hay determinadas empresas donde o se favorece la cultura del látigo o la, o la cultura de mediocracia y el que no esté en tal posición, machaca, machácalo. Ese tipo de cosas la tenemos que, lo tenemos que tener en cuenta para cuando estemos gestionando el equipo, porque nos va, nos va a intentar condicionar. Un ejemplo de ello que os pongo es, fue hace años. Llevaba dos semanas en la empresa. Yo tenía una posición bastante importante de responsable de un departamento entero con una tecnología. Y estaba con uno de mis colegas de la misma posición. Y entramos en una reunión por videoconferencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Claro, yo me presenté, muy majo, muy simpático. Hola, soy Jesús Cuesta. ¿Qué tal todo? Vengo a echarles una mano en el proyecto con alguien de mi propia empresa. Ellos no sabían quién era y qué posición tenía yo porque llevaba pocas semanas. Pues la susodicha otra persona se puso. No, empezamos a hablar a reunirnos y yo le indiqué ciertos puntos que creo de puntos de mejora que creía que podía haber. Esa persona se puso bastante agresiva conmigo y con palabras poco amables, dado que no sabía quién era yo y esa persona era una posición importante. Pues este poder mío le dijo, "Eh, tranquila persona, que, esta pers que este Jesús ocupa esta posición, así que un poquito de respeto." Solamente escuchar esto, esta esta otra persona se tranquilizó, me pidió disculpas y bueno, bueno, vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Algo que vi en este punto es que si tenías una determinada posición, eras intocable. El ambiente era muy bueno, pero determinadas personas tenían en la cabeza el que, si tienes una posición, vamos a llamarle con pocos años de experiencia, te pueden machacar más. Pero si tenías cierto punto, eras intocable. Pues eso tienes que tenerlo en cuenta para cuando vayas a tratar con gente y cuando, y cuando no. Yo lo que aconsejo es siempre educación con todo el mundo, respeto con todo el mundo... Da igual que sea un becario, trata bien a todo el mundo. Ya no porque la vida tiene muchos giros y el día de mañana tú puedes trabajo, es que somos personas y creo que todo el mundo se merece tratar bien. Entonces, si tú haces un poquito más para, para que la gente trabaje así, te va a dar igual, sea esa persona, superior o inferior, ya que la vas a tratar con respeto. Luego, otra de las cosas que vamos a tener que analizar, bueno, vamos a ver esto, lo que os contaba del futuro, bueno, de los clientes, y de estado del proyecto. Vamos a analizar punto por punto aquí, que no me acordaba de esta parte, y es los conflictos que puede haber dentro de la cultura de la empresa, que es lo que hemos dicho. Un juego de tronos. Otro de los casos que me había encontrado es que peleas internas por ascender, que esto no lo podemos encontrar habitualmente. Uno de los casos que tuve en otro cliente fue entrar entre y caos Ya con los años pues, llevo trabajando más de 15 años en muchos clientes y ya tengo cierta, cierta posición. En tomando café con un grupo que no conocía, solo conocía una persona. Y de golpe, uno de los que estaban ahí asistentes tomando café, empezó a atacarme verbalmente diciendo que por qué tenía esta posición, que no era normal, y intenté mediar con él de una manera amable para hacerle comprender que solo había venido había a colaborar. Pero uno de los conflictos que nos podemos encontrar es el tema de la jerarquía. Y bueno... Otro de los típicos que suele haber es el muro de la vergüenza, que te, vamos a tener que luchar contra él. Y es, el que comete un error, machácalo. Esto era, era más habitual hace seis o siete más años, que era si algún compañero metió una pata en el código, te reías de él y lo recalcabas. Delante en su cara y con los compañeros. O el jefe te machacaba a nivel psicológico. Algo muy típico de algunos bancos, de personas que son muy famosas actualmente, por suerte, esto ha cambiado en estas empresas. Está algo que... <coughs> Hay gran rotación de personal. Si no tratas bien a tus, a tus compañeros o a las personas que tienes composiciones en tu equipo no tan altas, se van a caer de la empresa. Pero en algunos sitios, por desgracia, se sigue haciendo esto. Yo, por desgracia, he trabajado en alguna empresa donde se trataba así: es si alguien era más junior, se le trataba peor. Si alguien metía la pata, te rías de él. Incluso poner en paredes de uy, esta subido un error en la guija. Y en las diferentes monitores, enseñando de quién había comido, cometido el error para el muro de la vergüenza. Como, mira, esta persona es mala. Que a menudo eso es provocado también por temas de inseguridad. El, si yo machaco al otro, no se dará en cuenta el nivel que tengo y voy a parecer yo mejor. vale Luego, otro de los puntos que te vamos a tener que tener en cuenta es el estado del proyecto. Esto va a condicionar mucho al equipo y a las personas. Cuando hablo que condicionar, ¿a qué me refiero? El mayor ejemplo es en un hackathon. Yo, como os he comentado antes, soy el líder de Hagatón Lovers, aunque más bien sí, por un parte del equipo. Somos un equipo de 7, 8 personas que montamos Hackatones y pues llevo desde 2014 participando. Y es como un ciclo de vida continuo. ¿Qué quiero decir con eso? Yo he estado en Hackatones, o en proyectos que las cosas iban muy bien. Cuando todo va muy bien, todos somos majos, nos reímos mucho, tomamos café, jajaja. Ja, ja. Cuando las cosas van mal, a menudo saca lo peor de algunas personas. Eso significa... Que si un, un equipo hay un mal ambiente, a menudo puede ser porque el proyecto va de mal. No estamos llegando a entregas, nos está presionando el cliente, hemos entregado cosas mal, hay pérdidas de dinero. Eso significa que ese mismo equipo, si lo cogiésemos, si lo pusiésemos en un ambiente agradable, estarían llevándose bien. Eso no excusa el comportamiento que están teniendo, simplemente es una condición que tenemos que analizar para solventar. Eso significa que. Es como someter a estrés al equipo para validarlo y mejorarlo. En, en el mejor de los casos, ese equipo debería madurar, llegar a un buen ambiente a pesar de las malas circunstancias. Sería como, ¿sí? como aplicar técnicas de estrés, como estas que se aplican en el software de vamos a meter mil, un millón de usuarios concurrentes al servidor, hacer lo mismo con el equipo para ver cómo actúa y cómo se ese tipo de situación. Pero es algo que vamos a tener que tener en cuenta porque, como os he comentado, en estos hagatones que son dos días, a menudo pasas por todo el ciclo de nos llevamos bien, hay ilusión porque trabajamos con gente nueva, las cosas empiezan a ir mal, tenemos problemas, se, echa, se busca algún culpable a menudo, parece que empiezan a ir bien las cosas, remontamos, nuestro producto no vale nada. Entonces, pasas, pasas por unos ciclos de vida muy acelerados en un hagatón, que esa es una de las partes interesantes de participar. ¿Vale? Continuamos. Que sería la otra parte del análisis que vamos a tener, tener en cuenta es el equipo en conjunto y cada persona, por sí, cada persona por sí sola. Cuando estemos gestionando o estemos supervisando un equipo si queremos que vaya bien. Eso significa que puede ser que haya un equipo que sea muy majos o que se lleve muy mal. A menudo lo que puedes hacer es analizar cómo se lleva esa situación. A mí me ha a ocurrir no olvidar en una empresa que estuve donde tenía un compañero muy majo, era muy simpático conmigo. Pero resulta que cuando se juntaba con otro, un tanto problemático chulo, <coughs> entre los dos me criticaban y me machacaban. Digo, pero que nadie te está pasando. Y cuando no estaba, era súper majo. Entonces, pues, ahí te entramos en que hay personas como una agua una podrida, que puede pudrir al resto. De ahí a que tenemos que tener en cuenta que cuando veamos un conjunto, un, un equipo. Analicemos por qué está esa situación. Hay personas que van a ser más colaborativas, más, personas un poquito más tímidas. Lo ideal es tener un equipo compensado y heterogéneo para que entre ellos se compensen todas las debilidades y compensen todas las fortalezas que tengan. Y detectar estos perfiles más complicados para intentar corregir ese tipo de actitud, de interacción. Y en el último caso sacarlo, porque puede llegar a un punto donde el equipo esté tan podrido. Que no pueda, no pueda ser salvado y haya que tirarlo. Y esas personas se vayan con estrés y con un montón de problemas, un, problemas, un montón de problemas psicológicos para casar. ¿Vale? Hemos tenido de ver, de, de, terminado de ver equipos. <coughs> Ahora vamos a ver la parte de distribuidos. Porque cuando estamos hablando de equipos distribuidos, estamos hablando de, en este caso, imaginaros solo España, gente que tenemos en Madrid, en Andalucía, en Barcelona, en Galicia. En las grandes empresas es normal que esto ocurra o que tengas factorías que sería como equipos desarrolladores distribuidos en otros sitios para trabajar. Esto va a provocar que vamos a tener que usar determinadas herramientas para hacer reuniones telemáticas, comunicaciones no en persona, trato más impersonal. Claro, imagínate, estás trabajando en otra ciudad, puede ser que tengas reuniones personales del equipo que los juntes para hacer dinámicas una vez cada tantos meses, pero vas a tener un trabajo distribuido, con un equipo distribuido. Y esto puede provocar muchos inconvenientes. Esta pantalla negra es un vídeo de broma de una de las cosas que suele ocurrir cuando tienes tantas reuniones telemáticas. Es un vídeo de tres minutos, es en inglés, es de una serie de estas gracias que podéis encontrar en YouTube. Para que veáis un poquito lo que suele ocurrir en las reuniones y por lo cual a veces no es, ¿cómo, cómo decirle? No es que sean peores, pero no son tan provechosas como las que pueden ser en persona. Parece, Jesús, que no, que, no, que no llegamos a oír el, el, el, el, el audio. de, de tu, Eso es lo que tenía de tu, No tiene de, compartir. De, de tu presentación. Tiene para compartir el, la, la aplicación, pero no, no, no llegamos a oír el audio. Pero a, a buen seguro que tú nos puedes más o menos comentar qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo en ese vídeo. Interesante. Vale, espero un momento porque acabo de encontrar una forma de... De compartir el audio, ¿verdad? Sí, internet, no, más bien de compartir el vídeo directamente. Genial. Eso es, es, eh, Te iba a decir eso, que hay un share vídeo. Sí, voy a ver. Con el que nos podremos nutrir mejor de, de lo que ahí se comenta. <risa> vale, espero un momento. Nada, no te preocupes. Hay, hay una frase muy socorrida que se dice la, lo, los asuntos del directo, no los gajes del directo. no Pues, pues estos son los gajes del, <risa> del directo. Ahora sí, ahora, ahora sí lo tenemos todo. Bueno, vamos a cerrarlo. Esto es todo. Ahora lo que quiero ver es cómo se cierra. ¿Fuera? Y volvemos aquí. que es lo que he comentado? Habéis visto unos cuantos problemas que hay. Es un... dentro de esta reunión. El, si vamos a tener equipos distribuidos, vamos, ya solo, solo dentro de España, vamos a tener que aprender a hacer reuniones telemáticas y ciertas dinámicas, para que no tengamos estos problemas de que la gente se salga afuera, que no se pueda conectar. Gente, imaginar lo que un conectar el, la webcam, porque algo muy típico es, yo saco el móvil estoy y estoy jugando con el móvil mientras la gente está en la reunión. es horrible, la gente desconecta. Vale, entonces, vamos a ver ese distribuido versus concentrado en los equipos, es mejor, es peor. Yo diría que es diferente. Dado que el distribuido vamos a tener ciertas ventajas, y vamos a perder ciertas mejoras que el otro, y el concentrado, por eso toma la palabra, se, tendríamos otras diferentes. Problemas que me he encontrado con los equipos distribuidos: primero, menos sensación del equipo. Los que teníamos por Andalucía era como que montaban su propia subcultura, su subequipo dentro, esos tres o cuatro, y nosotros tres o cuatro en Madrid, y era problemático porque era como dos equipos que a menudo no estábamos tan, tan, tan coordinados. Hay un mayor descontrol, dado que no sabes los arcointeriores diferentes, no estás con ellos en las reuniones, no sabes si está trabajando o no. Y luego necesitas personas más veteranas, que es lo que veremos al final, el que puede provocar el que, si tienes a alguien señor trabajando solo en su casa o en, en otra oficina, no vamos a tener problema. Pero imagínate que, ¿pondrías a un junior que está aprendiendo solo a trabajar en una oficina? De quién va a aprender, a quién le va a preguntar, le va, le va a impedir crecer más rápido a esta persona que tengamos en el equipo. ¿Qué podemos hacer para intentar mejorar este tipo de situaciones? Dinámicas del equipo. Hacer dinámicas para que se cree ese sentimiento de equipo y vayamos formando el equipo. After lunch, con las webcam puestas. Siempre aconsejo webcam para evitar que la gente esté usando el móvil o jugando al ordenador y esté más atento. Aparte de que te permite ponerle más cara a las personas y un poquito, ¿cómo, llegar, ¿cómo le diríamos? Crear más emoción entre las personas. A mí me ha llegado a pasar con tratar con algún cliente que estaba un poquito enfadado o enfadada, si pones la boca sonríes a la cámara, parece que se ama un poquito más. Eso es lo que a menudo cuando tratamos con algún cliente o alguna persona nos dicen, es en persona, los clientes, es más fácil vender, es más fácil tratar, el equipo se crea, se crea mayor senta, sensación de cercanía. Y luego, aparte, dinámicas de crecimiento. Mejor que retrospectivas, porque el equipo lo que tiene que hacer es crecer. Entonces, ahora vamos a ver la parte internacionales. En el momento que estamos hablando de internacionales, estamos hablando de distribuidos internacionales. Si tenemos suerte, es posible que estemos trabajando desde España o con viajes puntuales para Estados Unidos, algún país de Latinoamérica, Inglaterra, Alemania, Italia. Entonces, vamos a tener problemas similares a los equipos distribuidos, pero algunos retos más que superar. El primero de todos es el cambio horario. Por ejemplo, en algunos casos que he estado trabajando con gente de la India es las horas que tienen. Primero, el, ellos trabajan en un horario diferente. Tienes que encontrar qué horas coincidís para poder colaborar. Y lo otro es, cuando convocas las reuniones, está seguro que ellos saben qué hora es en su ordenador. Si trabajas con un Office 365 o con este tipo de herramientas más transversales para trabajar con equipos distribuidos, posiblemente lo unifique. Y la otra parte más importante es la cultura diferente. Es algo que me encontré, sobre todo, cuando empecé a trabajar con Marruecos y Rusia, aunque con Inglaterra me pasó, me pasó lo mismo, es que cuando trabajas con personas de diferentes países, tienen diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de comunicar y cosas que a lo mejor aquí en España puedes ver bien, ellos las van a ver mal. Un ejemplo de ello me pasaba sobre todo, pues, cuando en la temporada estuve en Inglaterra, en España hay cierta gente que es poco amable. Vamos a decirle amable, El típico jefe, poco amable. ¿Qué es lo que pasa? Tú a lo mejor tu jefe te puede decir, necesito esto para ahora directamente en, en castellano o en inglés. Y no te lo vas a tomar tan mal, sabes que él es así. Pero con gente de otros países puede ser que eso los siente muy mal, que pueda ser muy rudo. Resulta que tú le, le estás diciendo directamente en vez de, de, de, de, por favor, ¿podrías entregarme esto para mañana? Sería importante a ver cómo vas. Si le dices directamente, tan directamente, puede ser que esa persona se acabe yendo del equipo. Y tú sin darte cuenta que estás intentando ser normal o amable, estás siendo rudo con esa persona tanto culturas como expresiones. Luego, no querría tomar ciertos temas de machismo, gente racista y cosas así, pero las hay. Yo he estado en algunos clientes, el, por ejemplo, la típica tontería de cómo es una mujer, no la respetaba tanto en las otras personas, sobre todo porque esta, porque esta compañera era responsable. Ese tipo de cosas pueden ocurrir. En todas las empresas se está luchando para que esto no ocurra y de cuando ocurra, intentar solucionarlo para que esas personas no sean así, reciclarlas o, en último caso, separarlas, para que no haya un ambiente de ese tipo. Pero puede ser que ocurra. Con lo cual, en, en, en la desgracia que nos, que nos toque vivir en una situación así, tendremos que aprender a mediar y ver cómo solucionarlo sin que la situación vaya más. Otro de los problemas que nos vamos a encontrar es el idioma. A ver, si trabajamos con Latinoamérica, no. Pero en el caso de, por ejemplo, Inglaterra, tendríamos que aprender inglés yo en el caso de, por ejemplo, Alemania, trabajamos en inglés, pero sí que es cierto que si supiese alemán, mejor. Que es algo que vamos a tener en cuenta ahí. Sí, vamos a trabajar en, con ese idioma, con el inglés, pero cuando trabajas para países donde inglés es un segundo idioma, si puedes ir aprendiendo ese, ese otro idioma, va a ser mejor. La forma de expresarse, hay determinadas expresiones que vamos a tener en cuenta para mejorarlo. Una de las cosas, por ejemplo, uno de los cursillos que dice inglés el primer, que de los primeros cursos que tiene inglés es inglés para reuniones. Tienen determinadas formas de expresarse cuando están en reuniones. Intenta averiguar cómo en esa empresa, en ese idioma, cuáles son las, las expresiones más adecuadas. Tanto los valores como las costumbres. Siempre intenta averiguar todo lo que puedas para intentar no desentonar y que el equipo vaya bien. Sobre todo para que esas personas se sientan cómodas trabajando con, con todo el equipo. Y para terminar, el tema del coronavirus. Este tema del coronavirus ha hecho posible de que haya equipos más distribuidos, más internacionales, pero incluso aquellos que estábamos en la misma ciudad nos han mandado a casa. Eso significa que podías tener un equipo distribuido, que estuviesen todos en Alemania y estarían trabajando en la misma oficina, pero lo que nos ha ocurrido es que yo que hacía viajes de vez en cuando a Alemania, me han mandado para casa. La gente que estaba conmigo en Madrid, todos para casa. Y lo mismo para Alemania, todos para casa. Entonces, esa situación... Mucha gente la ha visto positiva, pero también nos hemos tenido, nos hemos encontrado con unos retos que teníamos que superar. Primero, que era teletrabajo obligatorio. Eso significa que hay gente que no le viene bien. A mí me sorprende, bueno, yo tengo un montón de, tengo varios monitores en mi habitación, ahora mismo, pues, miro a la izquierda, miro a la derecha, más otro, más, con lo que trabajo. Pero hay gente que no tiene monitores en su casa para trabajar. Eso supuesto que algunas personas tengan que solicitar equipo para poder trabajar en su casa que no tenían un, un, un, un equipo, no tenían un espacio habilitado, estaban no de sobremesa. Eso, claro, esa, esa situación de coronavirus, muchas empresas las están, vi las están viviendo ahora. Es, la realidad es, ¿estamos preparados para esto? No. Había empresas donde sí que tenían un poquito de, de trabajo un día a la semana, donde sí que era más habitual, pero aún así no, porque nos estamos encontrando problemas técnicos. De conexiones por seguridad para VPN. Que hace que vaya muy lento. Problemas de seguridad, programas que no nos deja usar, problemas de para conectarnos al gira, un continuo. Y luego los problemas de comunicación. Inicialmente, en muchos sitios usaban el Skype. O, eh, sí, el Skype. O, y luego, en algunos casos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurría con el Skype? No te permitía videoconferencias con muchas personas. Vale, nos pasamos al Zoom. Uh, resulta que Zoom tiene problemas de seguridad. Zoom tiene que mejorar. Muchos problemas técnicos a la hora de trabajar, de comunicación, de seguridad. Comunicación con el cliente. Y que si estás trabajando para un cliente ya no puedes ir allí en persona. Eso a veces dificulta esa comunicación, se vuelve más fría, se alargan los procesos de entrega y de solución de problemas. Y luego es, como hemos comentado, el de despacho en casa. No tenemos despacho. En algunos casos tenemos hijos y están por ahí también que no van al colegio. Tenemos mascotas. Tenemos <coughs> problemas de ruido ambiental, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas pues, hemos tenido que solucionar Y luego, una de las más importantes es personas de equipo poco maduro. Muchas de las personas, si sois más veteranos, podéis trabajar en casa y podéis pues, ser responsables. Pero la realidad que nos vamos a encontrar es que muchas de las personas no están acostumbrados a trabajar desde casa. Eso significa que, y sumado a un, un, una jornada flexible, primero, no van a saber desconectar. Si no tienes una habitación separada para tu despacho y te pones en el salón, no vas a tener tan sencillo el poder desconectar del trabajo. Eso significa que vas a estar acumulando estrés los fines de semana. Vas a estar trabajando fines de semana porque no consigues desconectar. Es un problema bastante, bastante complicado. Y luego otra es, el que yo he visto con gente que me ha pasado, la jornada flexible. Claro, al estar desde casa, si es sueño sabes que va a hacer su trabajo. Si es junior, no está acostumbrado a, este, a esta jornada flexible desde casa. Puede ser que el jueves salga un poquito de fiesta, me conecto más tarde, salgo antes. Y de bueno, como luego hay dos o tres días que he hecho horas extras, compenso. Pero no es, no es así. Imaginaros que un atleta que entrena todos los días dijese, bueno, como el lunes y el martes he entrenado poco, el viernes me pego otras carreras más y me tiro cinco horas corriendo más. No es lo adecuado el equipo el trabajo no sale igual, la persona acaba siendo estando más cansada y encima acabamos entregando menos menos trabajo. Entonces, tenemos que estar con las, con las personas más junior al principio un poquito más encima para que se acostumbren a trabajar con estas condiciones y si no que la empresa les dé cursos de formación en cómo ser una persona responsable y cómo articularse para trabajar así. Esos cambios no se hacen de la noche a la mañana, es un continuo un continuo trabajo. Y, bueno, para terminar, algunas herramientas que muchos de vosotros si trabajáis en grandes empresas ya las conoceréis, pero para ayudarnos, para asignar tareas en la típica del Trello que es gratuita, el Gira, dar clases si que queremos pagar, o el Notion o alguna de este tipo que es un es más potente que el Trello y es gratuito. Luego, herramientas para videoconferencia, Zoom, Skype Sky, Go to Meeting, Hanox, Webes, tenemos un montón. Depende también lo que queramos. Si queremos meter a muchas personas, más seguridad, que sean gratuitas. Comunicación que se usa para hablar en los equipos. Slack, Jammer, RocketChat Últimamente, hace los últimos años, era más RocketChat y Slack. El Jammer ha pasado un poquito más de moda. Y luego, tema, si trabajáis en repositorios con código, GitHub, es diferente. Vamos a tener herramientas gratuitas y herramientas de pago. En el caso de que nuestra empresa tenga las licencias, usaremos de pago. Pero pensar que si queréis ahorraros algo de dinero y usar de Open Source, ya que es Open Expo, hay herramientas de Open Source y gratuitas para usar, no os preocupéis, para todo. El caso es buscar y aplicarlas. ¿Y qué nos espera en el futuro? ¿Qué es lo que comentábamos? Estamos en coronavirus, vale, el lunes pasamos a las siguientes fases todos, pero puede ser que haya recaídas. Eso significa que vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Telefónica y NG Direct han publicado hoy, estas semanas, unos artículos sobre el tema, ING Direct va a tener a mucha gente trabajando 100% desde casa, Telefónica lo está aplicando. Más empresas cada vez lo están usando en determinadas personas que vayan más allá a la oficina, pero esto va a ser una nueva realidad. ¿Positivo? Sí. ¿Negativo en algunos casos? Diferente. Esto va a provocar que algunas personas, sobre todo los juniors, yo creo que van lo van a tener más complicado. Porque esto significa que los perfiles senior sí que no va a importar que trabajemos desde casa. Pero si eres junior y estás en Madrid, ¿Por qué te voy a contratar a ti que tienes un sueldo más alto y no voy a contratar a alguien de un pueblecito perdido en algún sitio que me va a resultar más barato? Esto está pasando en compañías internacionales, donde te dicen, vale, imagínate las de Silicon Valley, que está ocurriendo. Si vives en San Francisco, ¿tu sueldo va a ser todo esto? Si vives en esta ciudad, ¿tu sueldo va a ser esto? ¿Por qué? Porque tienes gastos más pequeños, alquiler más pequeño, pero claro… Inconveniente, sí, vas a cobrar menos, pero vas a tener la posibilidad de trabajar para esta gran empresa. Entonces, hasta que se llegue a una situación equilibrada y adecuada, vamos a pasar por vaivenes malos y buenos. Sobre todo a nivel personal y a nivel de empresa, hasta que todo el mundo se adapte y sepa un poquito cómo manejar esta situación. Pero yo creo que para el futuro va a ser, va a ser positivo. Gracias a todos, a los 25 personas y a los cinco ponentes. Somos 30 aquí dentro. A Paco por estar aquí aún escuchándome. Gracias a todos. Y la verdad, espero que podéis trabajar en equipos distribuidos internacionales. La posibilidad de trabajar con gente diferente, en diferentes idiomas, diferentes culturas y aprender y ser un poquito más abierto de mente, que creo que a mucha gente le hace falta. Muchas gracias a todos y gracias a Ferespo. Y, bueno, soy Jesús Cuesta, este mail, si queréis mejor escribirme por Twitter o agregarme a LinkedIn, ponéis Jesús Cuesta y ahí me podéis encontrar. Nos veremos luego en Question and Room. Paco, no sé si estás, si te quieres meter dentro. Y si no, luego nos veremos en Questions and Answer. No sé si tenéis alguna duda, dado que era una charla más bien amena, He querido hacerla con un ejemplo, y un poquito más animado. Jesús, así, a, a, aquí sí que estoy y, y la verdad es que es que ha sido una charla amena interesante e instructiva y que vamos a poder eh, disfrutar no solamente los oyentes que han estado o, presenciales eh, aquí, bueno, presenciales virtualmente en eh, Open Expo Virtual Experience, sino los que lo van a poder eh, disfrutar dentro de dos, tres, eh, cinco, diez días, un mes en eh, la, la, la página de, de YouTube, el apartado de YouTube de, de Open Expo, donde vamos a conocer muchísimas más cosas. Gracias eh, por habernos dejado aquí jesús eh, arroba jesús punto net sabemos eh, también que en my public inbox eh, patrocinador de este espacio tenemos Ay, la verdad. posibilidad de, de encontrarte y de y de recibirte y, y cómo como no darte las gracias por habernos ilustrado tantísimo en el <risas> bonita mano esa, es esa mano a veces era era un poco a, antes como, como una mano eh, un, un poco autoritaria y de repente, a, a, ¿has visto cómo con el tiempo se cambia a una mano como mucho más eh, colaborativa, como tú dices, para gestionar el equipo y para cómo, cómo vamos cambiando y cómo vamos rolando ¿no? estos estos papeles? ¿no? Sí, yo creo que sobre todo el, el, una de las grandes cosas que nos ha pasado es que ya no es gestionar equipos, el equipo se autogestiona y los departamentos de recursos humanos ya no se llama dame dos recursos, muchos han derivado las empresas a people, ahora nos llamamos people, nos llamamos gestión de personas, son personas con recursos, el no ver a las personas como números. También es cierto que esto hemos llegado a la situación porque hace falta muchos informáticos. A lo mejor si llega un momento donde hay un montón de mujeres y hombres trabajando y sobra personal, se vuelve a invertir la balanza. Pero ahora mismo lo bueno que tenemos es que se está haciendo un esfuerzo por tratar bien a la gente para que la gente no se vaya de las empresas. Y creo que eso es, es algo muy positivo. Me, encanta, me ha encantado esa frase. Me ha encantado porque llevamos toda la tarde repitiendo casi lo mismo. Quien habla de transformación digital, quien habla de una nueva aplicación como Ilios, como hemos hablado antes, quien habla como pone en el centro, justamente en el centro de todo, a la persona. Mujeres, hombres, esa es la verdadera transformación digital que estamos... Que, que llevamos mucho tiempo hablando, ¿no? Y la transformación digital sonaba a usar muchas herramientas, a aprender <risa> cómo usar, que si el Zoom, que si el Facebook, que si el Linux, que si el Windows, que si él... El... Sonaba a, a usar herramientas, ¿no? A un aprendizaje que, que queda como un poco desfasado y como un poco antiguo. Quizás ahora nos está sonando desde hace muy poco a solamente aprender a usar que también es importante, lógicamente, ¿no? Hay que aprender a usar herramientas, pero que sí. ahora está poniendo el foco en las, en las personas. Y eso te lo agradezco muchísimo y creo que ha sido un punto fundamental fuerte de lo que nos has, nos has comentado, el foco en, en la persona. Por desgracia, la transformación digital en muchas empresas sigue siendo un poco falsa. Refiero. Con eso me quiero decir a nivel de personas en el que hay muchas personas que, como digo, han cogido a jefes de proyecto, nos han transformado que Scrum Master, en algunos casos las personas han cambiado de actitud, pero una persona, el cambiar su forma de ser es muy complicado. Con sí. eso lo que me quiero decir, el, el típico jefe autoritario, jefa autoritaria, persona que se ha educado en los gritos, cambiar esa forma de pensar es, es, es complicado. Sí, sí, sí, sí. Yo, yo en la peor entrevista que tuve en mi vida, no voy a decir el nombre, fue aquí en Madrid, me llevaron para un puesto y como le caí en gracia a la, a la, a la persona de recursos humanos, me dijo, mira Jesús, yo iba al arquitecto de software y me dijo, te voy a proponer para responsable de toda la arquitectura. y Digo, ¿estás seguro? Digo, yo he estado de, de líder técnico, pero no de todo el esto. Y dice, sí, sí. Me lleva al día siguiente, entra, abre la puerta el señor, mira, cierra la puerta, entra y me dice, ¿eres tú el de la entrevista? Y digo, sí. Y dice, que sepas que ya estás fuera. <risa> me quedé dice ¿por qué? Y me dice, porque veo que tienes mucho pelo aún y tal, y la da que tienes, hijo, ¿no sabes la que tengo? Y me tiré, me tiré media hora el señor insultándome. Yo aguantando porque, inocente de mí, me dice esto es una prueba, quiere medirse aguanto el estrés. Cuando termina la entrevista, me dice, bueno, ya estás fuera, como te he dicho, te llevo todo el rato, y digo, ¿en serio? Y digo, ¿esto es la entrevista? ¿Es de verdad esto? y él, sí, sí. Y digo, adiós. Me fui por la puerta y digo, ahora me dirá que pare, que era una broma. No, no, no, era así. Y lo peor, claro, a la gente que estaba en la empresa, ese señor les sillaba y los machacaba. Y lo peor es que esa persona la acabaron despidiendo. pero que mucha gente era como él y estaban en un proceso de transformación. Tuvieron que quitarlo porque con esa persona no había transformación posible. Sí, esa transformación de los cargos intermedios de las empresas va a ser va a ser crucial, a ser crucial sí. en, en, en los próximos años. Porque quizás los cargos altos de la empresa han empezado a entender esa, esa filosofía. Los empleados hemos empezado a entender y a entrar en esa filosofía, pero hay una parte de cargos intermedios que, que, que va a ser va a ser complicado, pero que, bueno, que aquí estamos, ¿no? Para. para para ayudar, para compartir, para hacer y para, y para que todos salgamos adelante. Muchas gracias, Jesús, por tu colaboración. Por todo. ¿Y ahora cerramos esto y nos vamos al otro sitio? Sí, ahora pues, si quieres eh, a la, eh, todavía quedan unos minutos eh, para que puedas ir a la, a la sala Q&A. Eh, a la mesa Q&A por si alguien quiere comentarte y preguntarte algo, porque no hay preguntas ahora mismo en el, en el Q&A, ya que ha sido extensa tu, tu participación y dentro de un momentito pues eh, entramos eh, con la próxima de las eh, ponencias que va a ser una mesa redonda sobre coronavirus makers internacional a ah, gente que ha estado haciendo una labor muy importante durante esta pandemia y que la sigue haciendo en, en, en todo el mundo, así que Jesús muchísimas gracias a ti y a todos los que están ahí, que me han dado saludos. Muchas gracias, que me alegro que os haya gustado. Gracias por hablarnos y por compartir, sobre todo. Gracias. Sí.